Ha llegado la hora de la recuperación económica. Todas las opciones están sobre la mesa, todas, las fuertes y las menos fuertes. Asumir formalmente las competencias. Estoy anunciando 52 millones de dólares en nuevos fondos de USAID para apoyar the gobierno interno. Tendieron a realizar una invasión por vía marítima. Más sanciones, más presión. Y si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al, al, al pueblo entero. Tenemos en este momento la misma ruta. La presión. Esto viola las leyes internacionales, los acuerdos de la Organización de Naciones Unidas. Las sanciones unilaterales impuestas cada vez en mayor medida por Estados Unidos y la Unión Europea y otros países han exacerbado las calamidades antes mencionadas. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque sea aunque produzca un, un periodo de, de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás algo. Somos un país que estábamos bien y por hacer la lucha política contra un presidente que no se metía con nadie, sino que pensó en el pueblo, les dio... Le dio roncha por pues, ahí, entonces quisieron hacerle el ataque donde más le dolía a él, que era su pueblo. Wow, nos afectó fuerte, nos dio en el estómago, como quien dice, porque el ser humano no está acostumbrado a pasar tanta precariedad con la alimentación nosotros nos tocó utilizar el plátano, el plátano que llegó un momento a eh, la escasez porque era lo que había para comer. El plátano que hasta las conchas las zancochábamos y con un tenedor las flecábamos y eso lo utilizábamos con sus aliñitos para hacer carne mechada. Sabes que es duro que tú escuches a tu vecina con su carajito. Bueno, que le mete la teta, se la metió y bueno, y se cayó por un rato, ¿verdad? Pero, ¿cómo haces con el otro? Con el que ya tiene dientes, con el que te jala la batica. Muchacha, esos fueron momentos horribles, porque tú no encuentras qué meterle en la boca a ese muchacho. Eso fue un daño horroroso, que pretendían matarnos. Casi que nos mata, pero no pudo. Claro, sí hubo mucho, muchas personas que no se aguantaron, más que todas las personas mayores, sí, fallecieron muchas personas. Primero por la desnutrición, la falta de alimentación, la falta de, de, de las medicinas. Uh, perdimos muchas, muchas vidas con ese bloqueo. 8 de cada diez medicamentos escasean en el país. Encontrar analgésicos, antibióticos o antihipertensivos puede implicar recorrer varias farmacias y muchas veces quedarse con las manos vacías. Yo tengo eh, cinco hijos varones y una hembra, pero en ese momento yo, uno de mis hijos, tengo tres que son, eh, son diabéticos y uno era más, tenía la enfermedad más avanzada a raíz del de bloqueo no se le conseguían las medicinas no se podía comer la comida que necesitaba y a raíz de eso él murió porque se me deterioró ¿entiendes? y tengo ya tres hijos que han muerto ¿ve? a raíz de, de todo este proceso era difícil pañales, medicamentos, la comida, transporte, o sea, todo fue algo catastrófico en, en Venezuela como tal. Hay niños que mueren porque no tienen una medicina o porque no pueden ir a practicarse una intervención fuera del país como lo hacíamos antes, porque nos robaron CITGO, porque nos robaron monómeros, porque no quedaron ...recursos porque nos, nos incautaron el oro en Inglaterra y los niños se mueren. Y de eso no habla la mediática internacional, es una vergüenza. Es decir, ¿dónde están los defensores de los derechos humanos? ¿Dónde están los defensores de los derechos humanos de la ONU, por ejemplo? La, la gran comisionada, la alta comisionada. Ninguno ha servido para nada, todos han sido cómplices. hoy después nos cae la pandemia y nos viene como quien dice el encierro y sin dinero... Sin comida, sin medicina, niños pequeños, los enfermos, los abuelos. O sea, fue fuerte. Pero... También está el que nos dejaran sin, sin energía eléctrica, por ejemplo. Eh, o sea, es para nosotros. Yo lo miro así, que estoy en medio de la gente y que siempre vivo en los barrios. Pareciera que cuando llegó la pandemia a Venezuela, era una pandemia más. Era muy difícil... Eh... Venezuela eh, sufrió eh, estos tremendos ataques, esta eh, mal llamadas sanciones, la medida coerciera neutral impuesta por eh, los Estados Unidos, y, y, y era muy difícil uh, ver uh, que el, el pueblo venezolano estaba enfrentando todas estas dificultades, porque a los Estados Unidos realmente no le importaba y no le importa lo que sienten eh, las personas. Para ello lo único importante es lograr sus objetivos. Alex Zap representante legal de Fondo Global de Construcciones. ¿Qué hizo el Estado? El Estado se apoyó de una figura que evidentemente venía trabajando con el Estado, pero se apoyó de Alex Zap dándole... Este, el cargo de diplomático como tal y este puso toda su estructura en función de la importación de estos medicamentos, de este combustible, de estos alimentos a Venezuela. Lo que hacía Alex era aliviar trayendo eh, alimentos, medicinas, en el momento de la pandemia también insumos eh, para enfrentar eh, la pandemia, el COVID-19 y también combustible. En el año 2018, abril del 2018, Alex Saab es nombrado Enviado Especial de Venezuela y esta es una copia de su nombramiento oficial como Enviado Especial de Venezuela. ¿Qué hacía Alexa? Alexa ejecutaba un sinnúmero de tareas humanitarias, misiones humanitarias, que eran encomendadas por el presidente y también por el canciller. Una de las cosas que tenemos que preguntarnos es cómo es posible con, con semejante bloqueo nosotros continuáramos sobreviviendo con alimentos y con medicina. Escasa, sí, claro, lógico, porque lo que podía pasar él era muy poco comparado con lo que necesitábamos como país. Pero, ¿cómo es posible que sí, que sin embargo, a, a nuestros sectores, a estos sectores populares donde estamos, la medicina llegaba como fuera, por lo menos lo elemental para, para atender las, las enfermedades principales? Y ahí, ahí aguantamos. Eso se notaba. Había detrás como una, una mano mágica ¿no? que, que hacía que eso aconteciera. De ahí sale la propuesta del presidente de implementar unas, una, unas cajas CLAS. En, eh, eh, los CLAS nos sirvieron como mucho apoyo y ayuda, tanto en las proteínas, como en la alimentación, la medicina. ¿Para qué? Para que por lo menos la, el, el pueblo se sintiera un poco más eh, un poco más tranquilo. Mira, eso te trae leche. Leche, aceite azúcar, arroz y no un paquete, harina, los, los legumbres, las legu lo que, ¿cómo es? leguminosas que vendían siendo todos los grandes. hasta harina y trigo, una vez trajo mayonesa, todavía no, perdón, todavía trae la mayonesa, salsa de tomate, ¿ah? café. ¿Qué más quieren ustedes por esa bolsa que lo que te cuesta son 7 bolívares? Vimos la luz final del camino y bueno, nos les pegamos atrás y la prendimos otra vez. Llega la bolsa y me, me, me, me, me da escalofrío, mira que no estoy metiendo. Llega la bolsa y la, la, la, la gente, la, la comunidad salía como desesperada. Y entonces te veía como un dios. En lo que tú pasabas la notificación, te veía, mire, todavía me da escalofrío porque lo viví, pues. Te veía así como que un dios llegó la bolsa, eh, vamos a tenerla por lo menos unos días de, de, de descanso, de no amanecer en la calle. El régimen de Nicolás Maduro implementó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP, promocionándolo como un programa soberano de alimentación a la población, pero la verdad es que se convirtió en un escandaloso negocio y un medio para chantajear a los más vulnerables se rendían a un mayor precio de lo que valen. Se negaba su acceso a los simpatizantes de la oposición. Eso fue un cuento de camino, eso fue mucha mentira, porque aquí dentro de las comunidades siempre ha habido chavistas y también se, se encuentran escuálidos. Y cuando uno hizo el censo, uno los censó a todos por igual, de que ellos, de que muchos renunciaban. Porque decían que, no, que una bolsa de comida no los iba a comprar, era otra cosa. Los mercados contenían en muchas ocasiones alimentos vencidos, en mal estado y de mala calidad. Los alimentos distribuidos tienen una calidad dudosa e incluso han denunciado que llegan con larvas y gorgojos. La crítica internacional fue devastadora. Comida mala, comida que no servía, comida dañada, la carne que venía mala y dañada. La harina no sirve. Porque no era harina pan. ¿sí? Las granos, ¿hasta cuándo lentejas? ¿Hasta cuándo las pepitas? Mi hermana, si eso es el potencial más grande de alimento que tiene un grano. Tú no te imaginas ¿Sí? que esto nada servía. Ninguno de los productos servía. Pero ¿cómo los iban a buscar? No porque se los voy a dar a los perros. A ah, los perros son ellos! ¿Sí? ¡Los perros son ellos, sin vergüenza! Este barco es el Fortune. ...y es el primero de los cinco buques iraníes cargados de gasolina... ...que ha entrado en aguas territoriales de Venezuela. Sí, hay que ver lo que significa la alegría... ...que sentíamos cuando decían que venían los barcos de Irán... ...y que ya están llegando, y que llegó la gasolina... Hay que ver la alegría que sentía Venezuela. Eso pareció como cuando PDVSA, cuando se prendió el mechurrio y empezaron a sonar las cornetas de, lo, de las gandolas, algo parecido. Fue emocionante, fue bonito. Venezuela, detrás de esos barcos estaba Alexa, negociando. Detrás de la, de la comida que llegaba, cuando, cuando todas las navieras nos las, eh, las, las castigaron, pues la... Les prohibieron entrar a Venezuela, ahí estaba Alex jugándoselas por el país. Ellos evidentemente eh, vieron que, que Venezuela eh, no, no, no se rendía, no, no seguía eh, trayendo alimento, el pueblo venezolano seguía luchando y, y ellos dijeron eh, ¿quién, ¿Quién está ayudando a Venezuela a, a, a, a burlar estas sanciones? Y evidentemente encontraron uh, uh, a Alex. Vieron a él, a él como un enemigo y era necesario uh, capturarlo, custodiarlo, como el mismo uh, ex uh, secretario de Defensa, uh, ex jefe de Pentágono, Mark Esber, escribió en su libro, confesó en su libro que Alex estaba en una misión uh, diplomática y que era necesario custodiarlo para entender la ruta de, de la, del gobierno uh, de Maduro. Alex venía ejecutando esas acciones de tal forma que fue ubicado por las autoridades de Estados Unidos. Pero para este momento, 9 de abril del 2018, todavía Venezuela y Estados Unidos tenían relaciones diplomáticas. Un año después, casi, este, Estados Unidos y Venezuela rompen relaciones diplomáticas, es decir, en el 2019, enero del 2019. Y ese mismo año, en julio, se le imponen las primeras sanciones por parte de la OFAC a Alex El 25 de julio del 2019 llega eh, después de amenaza que si Alex no paraba de traer alimento, entonces iban a sancionar a su familia. Este 25 de julio del 2019 ellos sancionan a sus hermanos a sus hermanos, sus hijos, hijos que acaban de cumplir 18 años. Las amenazas siguieron y, y le dijeron que, que iban también a perseguir a, a su familia, a mí. A nosotros nos sancionaron eh, los Estados Unidos. Eh, yo perdí, digamos, que todo lo que podía tener a nivel comercial. Nadie quiere trabajar conmigo, es difícil trabajar. Todos nos miran, nosotros fuéramos terroristas. No sé qué palabra sería de esa. Simplemente por llevar el apellido. Y así fue. En el 2019 empezó esta investigación contra mí en Italia. Eh, una investigación que no tiene, no tiene eh, ni, ni cabeza ni, ni pie, no tiene nada. Es una, una investigación que no... Ellos ni siquiera me dieron el derecho a mí de defenderme. No, no hay crimen presupuesto en esta... En esta en esta locura de Italia. Es, eh, eh, ni siquiera me dieron el derecho de la presunción de inocencia. En una parada técnica en la ruta Caracas-Teherán, autoridades de Cabo Verde detienen al diplomático Alex Sapp. Te pregunto, en el periodo de la pandemia, en, uh, teniendo un hogar uh, uh, tranquilo, feliz, uh, con, uh, con, una, con una niña que acababa de nacer, con tus hijos, uh, sabiendo, sabiendo que eres sancionado, uh, perseguido, ¿tú te arriesgarías a ir a, a, a en una misión diplomática entre dos países uh, sancionado por los Estados Unidos? Y entonces yo califico a Alex como valentía pura. Ese es Alex. El único pecado de él fue haberse puesto del lado de un pueblo que estaba siendo acosado por hambre por parte del imperio norteamericano. Habría salido desde Caracas rumbo a Irán pero por cuestiones de combustible hizo una parada técnica precisamente allí en la isla pues donde ya había una orden de captura emitida por la Interpol. Que No existía un orden de detención de Cabo Verde, no existía un orden de detención de Interpol y además el orden de detención en los Estados Unidos no mencionaba a Alex Saab como objeto de la detención. Por primera vez en la historia del mundo nosotros podemos decir que se llegó a detener a un funcionario diplomático y se le sometió a una prisión en el tiempo como ha sido sometido el diplomático venezolano Alex Una vez que el gobierno venezolano informó a Cabo Verde que se trataba de un diplomático, Cabo Verde ignoró esa información y mantuvo la detención, no obstante, que el gobierno venezolano le informó que se trataba de un diplomático. La, la violación más grasa, más evidente en este caso, es uh, el artículo 29 de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, artículos 1 y 29. Todos los agentes diplomáticos de un gobierno están protegidos por esa convención y que es totalmente ilegal detenerlos no no no arrestarlos o llevarlos a juicio detenerlos en mi carrera no he visto algo semejante uh, existen casos en cual por error detienen un diplomático pero una vez que la el país informa de su estatus lo arreglan pero aquí el cabo verde escogió ignorar a Venezuela porque ellos quieren Obviamente que Alex Saab vaya y entregue pues, mucha información de que él podría tener sobre todo el régimen de Nicolás Maduro. Pues ahí Jairo se prendería, digamos, un ventilador. Porque el verdadero pez gordo es Maduro con toda su gente. Roberto, yo no sé si usted está de acuerdo que Saab es una ficha clave en el entramado, un testigo clave, pero Estados Unidos, su interés... Máximo, ¿no es, Alexa? Su interés máximo tiene que ser maduro y el régimen y la gente que lo acompaña y los países que han estado alrededor de todo eso. La nación más poderosa del mundo eh, se han gastado millones, billones que tiene FBI, agencias de seguridad que escuchan los teléfonos. Ellos saben absolutamente todo. Y no tienen pruebas contra mi hermano, Gerardo. ¿Quién es realmente Alex Saab para el régimen de Nicolás Maduro? Es un empresario clave para la supervivencia del régimen de Nicolás Maduro, que todo lo, lo, lo resolvía Saab. Si faltaba leche, que llamaran a Saab. Si faltaba eh, gasolina, que eso lo soluciona Saab. Las sanciones matan. que las consecuencias de las sanciones son gravísimas. Pues, ¿quién estaba tratando de disminuir el impacto de las sanciones al examen. Por lo tanto, había que quitarlo del camino. Por eso yo creo que es, un, es algo, algo político que no tiene nada que ver con, con uh, el derecho ni combatimiento de criminalidad. El Comité de Derechos Humanos, yo era el secretario del Comité de Derechos Humanos en su época y yo redacté un sinnúmero de medidas provisorias en que se le pide a un Estado que no lleve a cabo la pena de muerte, no deporte a una persona, no extradite a una persona. Pues el comité lo hizo por uh, Alexander y tanto los Estados Unidos como Cabo Verde se rieron del, del Comité de Derechos Humanos. La Corte Africana también decidió que no podía a extraditar-se e que havia que soltá-lo. Primeiro porque goza imunidade e inviolabilidade em razão do princípio da não ingerência decorrente da Carta da ONU e do seu estatuto de enviado especial, uma vez que no momento da sua detenção estava a executar uma missão especial em nome da República da Venezuela e não era objeto de um mandato de detenção o, mismo de un alerta en Cabo Verde. El presidente de Cabo Verde le dijo a la prensa de su país que nunca en la historia había recibido tantas llamadas de presión internacional como las que ha recibido por el caso de Alex Saab. Eso confirma la dimensión política de este de ese asunto, ¿no? Y además hay que revisarse que lo que sucedió en Cabo Verde es un precedente muy peligroso para el derecho internacional. La inmunidad diplomática es, está ahí para servir la paz y la, la posibilidad de negociaciones pacíficas entre, entre Estados. Si uno viola ese principio, entonces todos los diplomáticos del mundo están en problema. El secuestro de Alex es un poco, un, eh, no es un poco, es un mensaje para todas las personas que quieren, eh, que, que, que quieren ayudar a Venezuela, que, que ayudan a Venezuela que, que, que esto le puede pasar también a ellos. Si tú ayudas a Venezuela, entonces te vamos a secuestrar, te vamos a vestir de naranja y te vamos a mostrar ante todo el mundo como un criminal, porque tú fuiste en contra de los intereses de los Estados Unidos. Él sufrió en la cárcel las peores torturas y, y en las peores condiciones, él estuvo tirado en un piso en una cárcel llena de animales, de insectos, de, de las peores cosas. Estuvo uh, durmiendo en, una, en un pedazo de cemento donde el jeans con que él viajó este 12 de junio fue su almohada por siete meses. En uh, la primera carta que recibí de Alex después de días sin saber de él, él me escribió una carta contándome eh, toda la tortura que sufrió eh, en, uh, en el calabozo donde fue torturado los primeros tres días en, uh, en la Isla de Sal, en Cabo Verde. Ahí empezó a decirme que debía firmar la extradición voluntariamente. Como yo me negaba, siempre agarró una bolsa de plástico azul y me la puso en la cabeza. La apretaba ahogándome mientras insistía en que debía firmar. Cada vez se ponía más bravo. Habían más con él, pero tenían capucha. No le vi la cara, ni hablaron, él decía que uno de estos era gringo y que si me iba y colaboraba no iba a estar preso allá. Me seguí negando y entonces me puso una toalla en la cabeza y empezaron a echarme agua. Los otros me detenían. Así en total calculo estuve varias horas total. Me decía me iba a matar y que debía firmar la extradición y una declaración contra el gobierno de Venezuela, acusándolo de corrupto. Ma además de esto, Alex es un sobreviviente de cáncer de estómago, es un paciente oncológico. En los primeros tres meses, él perdió 26 kilos de peso. Y hasta el, hasta el día de hoy, Alex no recibe atención médica, no recibe ningún tipo de asistencia médica. Ma en Cabo Verde, cuando tratamos de hacerle llegar eh, su doctor oncológico, ellos eh, lo devolvieron. Yo ya miré a Alex con muy hematoma en su cuerpo, ¿entiendes? Con hematoma en su brazo, Alex tenía hematoma en su, en su testa, eh, Alex tenía muy, muy, muy hematoma en su, en, su, en su cuerpo. Entonces, tenía un día que el mismo Alex se apeló muy, muy, muy, muy con, con, con, con el director y él estaba a decir al director, ¿por qué que tú permites que, que los personas, los americanos, entren en mi cárcel para me torturar? para que yo abra las cosas que yo no voy a hablar, para, para que yo abra las cosas que yo no lo soy, que ellos que quieren de mí. Entonces, un día que él, Alex se peleó muy, muy, muy con el director. le dice, director, si yo mañana, si yo no estoy vivo, si es tú que, que, que, que es culpable, ¿entiendes? Porque está tú estás permitir que personas entren en mi cárcel para mi tortura. Así fue. Eh, el, desde el, desde el, el momento que fue secuestrado, eh, eh, evidentemente, había agentes eh, extranjeros, hablaban inglés, que, que le pegaban, le, le partieron las muelas, le cortaron las la, la muñecas, le cortaron también los tobillos, eh, le hacían moretones, eh, le entraban a cualquier hora de la noche. Él no podía caminar solo. Tenía tenías presos que, que, que, a veces, de, tenía que venir con Alex, que tenía él en su brazo para Alex, que podía venir buscar las cosas para él, porque él no podía caminarlo solo. A Alex eh, una noche le entraron en la, en, la, en la celda, en esta celda dos metros por un metro y medio, y, y le empezaron a cortar, a torturarlo y a cortarle eh, las muñecas, los tobillos. Alex eh, el día siguiente, eh, denuncia esto a los abogados, eh, le, le comunican esto al director de la prisión. El director de la prisión eh, dice que, que... contesta que Alex se estaba autoinfligiendo estas heridas solo. Entonces, los abogados pidieron que, que fuera una... porque los mismos abogados vieron que Alex no se nos estaba autoinfligiendo nada, porque era, estaba lleno de moretones. Entonces, los abogados piden que una ONG de Cabo Verde vaya a visitar a Alex, esta ONG eh, después de... Eh, logra visitar a Alex y confirma que Alex se nos estaba autoinfligiendo, eran heridas eh, infligidas por, por alguien más porque estaba lleno de moretones, estaban, los brazos estaban totalmente morados, lo, la cortadas, vio que no era Alex que estaba haciendo esto y pronto, después esta ONG desapareció. Evidentemente fue amenazada, nosotros no pudimos más uh, encontrarla, la cancelaron de, de, de, la, de, de Cabo Verde. Ma después que Alex denunció que él estaba a ser golpeado ahí dentro, ellos no dejaron a Alex más escribir. El director decidió quitarle, el único derecho que Alex tenía que era usar un lapicero que decidió quitárselo porque así él no podía ni siquiera más escribir a nosotros, que era la única manera para comunicarse con nosotros. Entonces los otros presos le lanzaban desde el, en solidaridad de un poco eh, en contra de, de todo lo que, que, que estaban haciendo con Alex. Entonces Alex desde el hueco de, de su celda le lanzaban la caneta. La caneta en, en portugués le lanzaban este lapicero adentro de, de, de, de la celda. Muchos presos pedían ayuda a Alex. Eh, para decir verdad ellos ayudaron a mucho, muchos presos ahí dentro. Sus familias que estaban fuera. Yo puedo decir que Alex está una persona increíble, una persona muy, muy buena persona, una persona que, mismo cuando es la condición que él estaba ahí dentro, le ayudaron a las otras personas. Alex, en la, en la cárcel, después de, de haber sido uh, torturado, uh, de haber sido incomunicado y todo esto, él me manda una carta uh, pidiendo... Uh, contándome que había un compañero de, de, al lado de él que um, era epiléptico, y que él lo escuchaba toda la noche eh, teniendo estos ataques y que nadie lo iba a, a ver, que nadie y nada. Y que él estaba muy preocupado y lo único en que pensó Alex es pedir ayuda a nosotros para, para, para él, para su compañero. Y el tribunal de la CDAO no dio provimiento al recurso de Cabo Verde y mantiene su decisión de marzo último que ordena la liberación imediata de Alex Saab. No, la corte de Justicia de la CDAO Quand elle a reçu hein, le, le dossier d'Alex Saab, elle l'a examiné. La Cour a délibéré. Hein, tous les cinq juges de la Cour ont participé à la délibération. Eux ont décidé qu'Alex euh, Saab soit libéré immédiatement. Do not obey court orders. If government do not obey court orders, it's like a coup d'état. La Corte de Justicia, el Tribunal de Justicia de la Comisión Económica de África Occidental tuvo que emitir dos pronunciamientos y eso es importante decirlo porque este es un tribunal que, es de, que, que sus decisiones son de obligatorio cumplimiento para los países partes y Cabo Verde es un país parte. Entonces este tribunal decidió que el caso de Alex Saab es un caso ilegal y que debe ser liberado. ...de manera inmediata por las cantidades de violaciones al debido proceso que se verificó. Si algún periodista, si algún medio ha llevado adelante una profunda investigación... ...sobre los quehaceres de este individuo en el mundo de la corrupción... ...ha sido el portal Armando.info y dentro de este equipo puntualmente el periodista Roberto Denis. Ellos deportaban médicos, abogados, eh, no dejaron entrar eh, a mí, a su esposa, a, a, a las niñas, no dejaron entrar también si nos dieron una visa diplomática. Reconociendo el estado diplomático de Alex, Cabo Verde nos dio una visa diplomática, pero después eh, nos amenazaron y no pudimos eh, ir a Cabo Verde. Eh, quien dejaron entrar fue eh, a, a, a este supuesto periodista y, y, y nada, él eh, lleva desde hace año esta campaña de desprestigio contra, contra Alex. Evidentemente nosotros sabemos que es un periodista que, que ha financiado por, eh, por contar mentiras contra Alex, para que esta mentira se vuelvan una realidad. Estuviste recién en Cabo Verde. ¿Qué pudiste ver? Eh, nada más llegar a Cabo Verde, eh, César Miguel, es muy fácil comprobar toda la maquinaria de, de propaganda y de desinformación que hay de parte del chavismo y de parte de la defensa de Alex Saab. Eh, como bien dices, eh, eh, Saab, eh, siempre su defensa se ha quejado de, de, de las condiciones en las que está... Él está, como dije antes, en un, en, un, en un townhouse de un resort, es un resort turístico que se llama Vila Verde. Obviamente ese resort no fue escogido al azar, porque bueno, Cabo Verde depende mucho del turismo. Ahorita hay pocos turistas, entonces eso facilita, digamos, las labores de, las labores de seguridad, pero evidentemente está mejor ahí, tiene que estar mejor ahí eh, que, que en una prisión. No es verdad, nada no es verdad. A partir de eso pasamos a beber un auténtico terror. Tenía un día que tenía un policía que dice para que yo no tengo mero de ti y, y yo tengo arma para matar. Si tú estás a pensar alguna cosa, hacer una cosa, yo voy a matar. Uno de los momentos más difíciles que, que podemos decir que vivió Alex, eh, estando en prisión, además de las torturas que a la que fue víctima, fue el hecho de conocer sí. la muerte de de su padre y su madre con, con pocos días este, la muerte de uno y otro a causa de que de esta pandemia que azotó a la población. Yo no tengo palabras para explicarte cómo estaba él porque este, ningún, no, consiga por más que yo hable, tú no consigues entender cómo él estaba. Él estaba muy triste, estaba llorando mucho. Primera vez que que siempre estaba muy nervioso a veces con las cosas que estaban pasando con él, que estaba muy injusto con él. Man, este día fue peor, este día fue peor. Yo pensaba que Alex iba a tener un ataque cardíaco. Yo pensaba que él iba a morir. Uno de los momentos más dolorosos para Alex fue la pérdida de sus padres. Él lo perdió a distancia de nueve días el uno del otro. Un mes antes de, de, de su padre, él perdió también a, a su primo, que era como un hermano, Serhan. Y el Serhan había quedado cuadriplégico en un accidente en Colombia. Una de las últimas peticiones que, que ha hecho Serhan antes de dejarnos fue pedir la liberación de Alex. Por favor, no se dejen engañar con la cantidad de mentiras, calumnias e injurias creadas solo para desprestigiar y manchar su buen nombre. No es justo que una persona tan buena como él que passar este mau momento. Muito boa noite. Supremo Tribunal de Justiça autoriza a extradição de Alex Saab para os Estados Unidos da América, não acatando assim a decisão do Tribunal de Justiça da CDAO. Alex Nain Saab-Moran se encontra atualmente bajo a custódia das Forças de, de Ordem dos Estados Unidos em Miami. E como ele está sequestrado, nós também estamos como família. Mas como ele, seguiremos... En la valentía, en la tranquilidad y en las luchas por los pueblos dignos del mundo. Por Venezuela y por el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Nosotros vivimos un segundo secuestro. Eh, me recuerdo que, que este día yo vi un, un, un tweet en Twitter de, de, de alguien súper malvado que había puesto una, una foto de un avión del Departamento de Justicia llegando a Cabo Verde. Yo enseguida llamé la hermana, porque la hermana sí pudo entrar en Cabo Verde. Y, y la hermana le dije a, a Katia, le dije, Katia, por favor, eh, corre, eh, toma el carro y, y vaya a ver eh, si, si, si Alex está bien, si Alex sigue ahí. Porque, no sé, el avión aterrizó hace 20 minutos, tengo una, una, una sensación mala porque no es posible que que hoy hay un avión del Departamento de Justicia. También si sí, era el día de la de las elecciones, ahí eh, era imposible que estaba ahí un, un, un avión del Departamento de Justicia. Y Dona Cato comenzó a llamarme a ¿qué está pasando? Porque pienso que está muy movimiento ahí con las cosas para él. Yo dije yo estoy hablar con Pinto, con Aristides, los advogados. Ellos dijeron que no han pasado nada porque si ellos vienen a buscar a Alex, ellos tienen que recibir una carta, y tienen que tener algún algo para llevar a Alex. Entonces ellos dicen ellos no pueden llevar a Alex, tienen que nos notificar para decir algo. Porque si no, esto está un rápido, no está una cosa legal. Y entonces Katia se fue corriendo con el carro ahí y, y ella me dijo que no habían más uh, militares, los 100 militares que estaban ahí amenazando todo el día a Alex, vigilándolo supuestamente. Y que había solamente uno, es que este uno le había dicho, no, no, no, todo está bien, tú no puedes entrar, pero todo está bien, todo está bajo control, todo está bien. Entonces, Katia se le prendió una alarma, me llamó otra vez, pero se, no, la, no la habían dejado entrar, entonces se empezó a ir con el carro cuando vio llegar 20 camionetas de, de militares de, de, la, de Cabo Verde y ella enseguida se volteó otra vez con el carro, lo siguió, y, y ellos pararon, y cuando vio a ella, al, al capitán, al eh, militar Ébora, encargado de vigilar a Alex, ella le dice, ¿dónde está Alex? ¿Alex está bien? No sé qué. Y él le dice, Alex, ya lo hemos entregado a, a los Estados Unidos, ya se lo llevaron. Yo pensaba que Dona Katia va a tener un ataque, porque dice, ¿cómo, Jailson? ¿Por qué, Jailson? ¿Por qué no nos avisaron? ¿Por qué no me dice nadie para yo despedir de mi hermano? Tú, tú debías nos avisar, tú debías me avisar. Dona Cátia, la que sabe va hoy para mí. Mi hermana no va a hacer nada. Si él tiene que ir para mí, que él va, pero por lo menos tú sí. debías ser más gentil, hablarme, que yo voy a ir de mi hermana. ¿Por qué, Dios? El vuelo N-708JH aterrizó en Miami. De inmediato, Saab fue tomado en custodia por autoridades estadounidenses. Prensa venezolana captó el momento en el que el señalado testaferro de Nicolás Maduro abordó una camioneta del FBI esposado para luego ser trasladado a un centro de reclusión temporal. Saab ha sido extraditado desde Cabo Verde, donde llevaba un año detenido. Venezuela acusa a Estados Unidos de secuestro y ha interrumpido el diálogo con la oposición. Llegó un avión, se bajaron unos matones, unos sicarios lo buscaron y lo sacaron a golpes desde el lugar donde estaba como casa por cárcel y se lo llevaron sin avisarle a los abogados, a la familia ni a nadie, un secuestro en toda la línea del gobierno de Estados Unidos para un diplomático internacional Nos conectamos de manera urgente aquí en Semana Noticias porque la justicia de Cabo Verde autoriza la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos No utilizaría el, el término Extradición, porque una extradición es algo legal con un proceso uh, cuando todas las decisiones que tenían que tomar fueron tomadas, pero en este caso yo creo que él fue llevado uh, de Cabo Verde sin que la, el proceso jurídico se terminó, entonces no, se, no, no es una extradición sino que es una captura. Ese 16 de octubre del 2021, pues al día siguiente se realizarían unas elecciones en Cabo Verde donde el candidato que fue efectivamente el que ganó había prometido que su país iba a defender y a respetar todas las decisiones que emanaran de los tribunales donde ellos tienen obligatorios cumplimientos, como la CDAO. de la Comisión de Also ordered that Ambassador Sap be not extradited to the United States of America pending the determination of the application that will file before them. You know, so there was no basis for the extradition, hurried and illegal extradition of Mr. alexa Jega. Con todas esas irregularidades al territorio de Estados Unidos e inmediatamente el juez pues dice vamos a eliminar los cargos siete cargos de los ocho cargos y le dejan un cargo que podemos decir el cargo más artificial pero también de uso político incluso que es el de conspiración para lavado de dinero que si el, el señor Saab es un, un criminal tan grande entonces por qué educamos los, los cargos, pues es obvio que los, los otros cargos no, se, no eran serios. A Suiza comenzaron ya por tres años una investigación y fue cerrada en diciembre del 2020, ese año que fue cruelmente secuestrado, pues comenzó una investigación por supuestamente malversación de 350 millones de dólares y evidentemente el tiempo pues verificó que no hay ningún lavado de dinero allí, no hay ninguna malversación y que todo eh, corrió completamente legal. Ahí cae, podemos decir completamente el caso de Estados Unidos. Como dijo Alex, el alma de un guerrero jamás se arrodilla, jamás se humilla. Yo hoy le digo como esposa que estoy orgullosa de Alex. Estoy orgullosa. de su lucha, de cómo él defiende la lucha por Venezuela, de su amor por Venezuela. Hay tanta fuerza en la defensa de Alex Saab que lo único que le ha quedado a, al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo que han hecho más bien es tratar de postergar y postergar el caso, para no decidir qué, no decidir sobre la inmunidad diplomática del funcionario diplomático venezolano, enviado especial, Alex Saab. Los Estados Unidos quiere que sufra. Igualmente los Estados Unidos quiere que Julian Assange sufra. La uh, Alex To make sure that he will be liberated, that he will not be incarcerated under conditions that will probably destroy his life. Mira, es doloroso que como esta gente que dice ser democrática, ¿m? la libertad y aquellas cosas tomen este este sistema de agarrar a este señor y llevárselo a costa de qué? De que nos está haciendo un bien a todos los venezolanos. ¿m? No me parece justo. En pleno COVID, el hombre que tenía un niño que tenía dos meses y poco para salir de su país, para la, para, para salir de su familia, para ir para Irán, buscar los medicamentos, las cosas para el pueblo venezolano, son las pocas personas que van a hacer esto. Y es que no tenía necesidad de hacer esto, pero él está haciendo esto para su pueblo. Este enviado especial trajo alimento para tus hogares, para el hogar. Ese alimento que llegó, que tenía una marca internacional, fue traído por Alex Zap en silencio Y lo hizo por su amor a nuestro país La gasolina que nos llegó en ese momento extremo allá en junio, julio del año pasado La trajo Alex Zap Las medicinas que llegaron para los diabéticos de Venezuela Para las enfermedades catastróficas Las medicinas contra el cáncer los tratamientos contra el cáncer, los tratamientos para nuestros niños, los trajo Alex Zapp del mundo. Yo le pediría al Papa Francisco Levanta la voz por este hombre que no debe nada, que más bien lo que se merece es un premio a la lucha por los derechos humanos, porque estaba luchando por un pueblo desde su posición de diplomático. Ese es Alex Zapp, es un diplomático defensor de los derechos humanos que al imperio norteamericano no le gusta, no le cae bien, y decide ponerlo preso. Es decir, es la violación total del derecho internacional. Terminar ese yugo con alessa lo liberarán no nada más por nosotros, sino por su familia, sus hijos, su, su esposa. Mariam, que tiene cinco años, ella eh, todos los días me pregunta por su papá. Ella dice que su papá es su novio, que, nada, ella todos los días se pone a contar con las manos los días que faltan para que él llegue y cada vez que se acaban los dedos, otra vez toca empezar. Y nada, es muy difícil. Eh, es muy difícil explicarle porque son muy chiquitos. Que no piense que todos, todos eh, le dimos la espalda, ¿no? Que tiene mucha gente que lo apoya pero mucha gente con las manos atadas que no puede hacer nada. Pero desde aquí en especialmente yo le doy mi, mi apoyo y sé que mucha gente, muchos venezolanos le estamos dando el apoyo y estamos luchando para que él pueda salir de allí y que tenga sobre todo, que tenga mucha fe en Dios y en los venezolanos, en las personas que él ayudó tanto. Ponerse del lado de una persona como Alex o de tantos otros que, como él, están siendo castigados injustamente es ser cristiano. Yo, yo, como cristiano, ante una injusticia de, de tamaña naturaleza, no puedo quedarme de brazos cruzados. Es decir, tú no te llames cristiano si tú estás en contra de una persona que está luchando por un pueblo. No te llames cristiano. Nosotros tenemos la esperanza, la, la, la convicción de que la verdad y el bien triunfarán y, y que um, Alex regresará a casa. No sufras, ya llega el día. Ven, ven conmigo, ven con todos, lo que a ti se parecen, lo más sencillos. Ven, no sufras, ven conmigo, porque aunque no lo sepas, eso yo sí lo sé, yo sé hacia dónde vamos, y es esta la palabra, no sufras, porque ganaremos, ganaremos nosotros, los más sencillos, ganaremos, aunque tú no lo creas, ganaremos.